¿Tu día es aburrido? ¿Tienes muchas cosas que hacer pero prefieres ver otro video más? Te presentamos... ¡Qué brillante! Un canal apto para toda mente curiosa y gente aventurera Sin límite de edades, identidades, nacionalidades y todo lo demás termina de nada Buscamos divulgar la ciencia, el arte y la cultura y aunque sabemos que ya hay muchos canales para esto, creemos que nunca es suficiente. Hay muchas cosas por aprender. Y las preguntas son infinitas, porque todos tenemos algo de científicos. Juntos veremos el lado divertido de aprender. Y no te preocupes que es gratis. Busquemos, Busquemos juntos, juntos el lado brillante, brillante de, de la vida. Vi